Demostrar sus competencias, conocimiento y experiencia en una entrevista de trabajo. Durante una entrevista se le pedirá que ilustre las competencias, los conocimientos y la experiencia que aportará al puesto. Las preguntas que podrían hacer, hacerle se basarán en situaciones hipotéticas. Por ejemplo, puede contarnos alguna ocasión en la que haya demostrado su capacidad para trabajar en equipo o ha tenido que resolver problemas en alguna ocasión. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Es bueno hacer una lista de todas sus competencias, conocimientos y experiencia que todas las personas tienen para cualquier puesto a realizar las tareas diarias. El aprendizaje tiene lugar todo el tiempo y en su día a día. Puede que no sea consciente de la cantidad de competencias y conocimientos que ha adquirido al realizar tareas como cuidar de niños o pedir productos por internet. Aunque no haya pasado mucho tiempo en la escuela o un en entorno laboral, sus experiencias personales le han aportado conocimientos útiles para el mundo laboral. Estas competencias se denominan transferibles y algunos ejemplos son la capacidad de la comunicación, el dominio de las TIC y el trabajo en equipo. Al preparar su respuesta a las preguntas de una entrevista, recuerde que tiene competencias transferibles y que debe mostrar sus aptitudes y conocimientos. Las competencias transferibles son importantes para cualquier tipo de trabajo y todo el mundo las tiene a distintos niveles. Una buena forma de estructurar sus respuestas a las preguntas de una entrevista es utilizar el método CRR, -E que ofrece tres aspectos claves que debe identificar al demostrar que posee las competencias, los conocimientos y las experiencias adecuadas. El contexto. Para este paso, describa brevemente a la empresa una situación en la que se enfrentó a un reto, problema y explique. ¿Por qué era importante resolver la acción? Describa los pasos que dio para hacer frente a la situación, cómo resolvió el problema, aquí puede mostrar sus competencias y lo que le motivó a actuar de esta manera. Resultado. Para este paso explique los resultados de su acción y el efecto positivo. Recuerde que también puede hacerlo fuera del lugar de trabajo. Este método es útil para responder a preguntas basadas en situaciones hipotéticas y puede preparar algunos ejemplos de antemano para destacar sus capacidades para el puesto. Si tiene dudas sobre su propia experiencia sobre las aptitudes que son relevantes para el puesto específico que solicita, tenga a mano algunos ejemplos de SAR para estas aptitudes.